Te amo mamá, eres la rosa más hermosa del jardín, eres el aire que alimenta mi existir, eres mi todo y yo por ti voy hasta el fin, hasta el fin. Es, es, esto sí que es cumbia, Gózalo goz, goz, ¿Cómo no amar a esa mujer que con solo un beso me cura cualquier herida? Siempre está conmigo, sea de noche o sea de día, la única persona que por mí daría la vida. ¿Cómo no amar a esa mujer si sí me dio la vida sin cobrarme un interés? Conoce mi cuerpo de cabeza hasta los pies, ella es mi madre. Te amo mamá. Eres la rosa más hermosa del jardín, eres el aire que da vida a mi existir Eres mi todo y yo por ti voy hasta el fin Te amo mamá, hoy sé quién soy y te doy gracias a ti Tengo este privilegio de poder decir que mi vida es perfecta y es por ti Es, es, esto sí que es cumbia. Go go, gózalo. Robin revilla. Es que es lo tuyo. Grupo, grupo maravilla. De Robin Revilla. Revilla. Mamá. Yeah ¿Cómo no amar a esa mujer que con